para quererte para adorarte para ofrecerte lo mejor que hay en mi vida para que Todas tus penas Para que sepas Que te quiero Todavía He pasado mucho tiempo Soñando el momento De estar junto a ti por eso vengo a buscarte, para poder darte la felicidad, para que olvides todas tus penas, para que sepas que te quiero todas.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 que sepas que te quiero todo